Un hombre denunció este martes que ha sido maltratado físicamente por unos vecinos en un momento que se encuentra en su residencia, ubicada en la primera etapa del sector espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, amigo, que cuando yo estoy en mi casa, en los departamento de Papo, en la primera etapa, hay tipos que dejan de, dejan de ir a mi casa a molestar gente sin escuro, gente sin Dios, sin esperanza, sin fe entre animales. Entonces yo quiero, por favor, que me dejen en paz. Que si no, yo voy a la capital para tomar asuntos, una carta en el asunto. Que yo soy un loco, no soy un cego, un tigre. Yo soy una persona de mucho respeto. Y quiero vivir en paz, pues comiendo a Dios. Y comiendo... Eh, hasta golpe me dan. De todo, ni me dando de mí. Todo un amor. A ver de ahí de sitio. son de la comunidad. Yo soy un hombre enfermo que me han dado cuatro derrames. Me, me lavo a mí. Y una vía vocal en 15 días que no hablaba nada. Entonces no hay misericordia, no hay amor. INTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.